Para empezar, para innovar, para competir, para soñar, para llegar más lejos, para mejorar, para afrontar nuevos desafíos, para crear oportunidades, es necesario cambiar. Llega Ticketbuy a Guipúzcoa, un nuevo sistema de facturación online más igualitario y solidario. Ticketbuy. Cuando las empresas avanzan, Guipúzcoa avanza. Etorque es orain, Diputación Foral de Guipúzcoa.